¿Listo? Para que ustedes puedan coordinar cómo funciona todo esto Bueno, listo, vamos a hacer el cierre de la sesión ¿Qué aprendieron el día de hoy? ¿Qué se llama de la experiencia el día de hoy? A aprender a comunicarnos ¡Excelente! Muy bien, a comunicarse Tenemos que escucharnos nos, para poder lograr algo, si queremos trabajar en equipo, tenemos que escucharnos, comunicarnos. También. Sí, hay que escuchar. Es Levanten la mano. Esperen, porque estamos hablando de escuchar a los otros Levanten la mano y cierren los micrófonos. El que levante la mano le doy la palabra, porque acuérdense que estamos hablando de escuchar a los otros. María Ángel. Y... Dime, María Ángel. Lo que pre... Hoy es trabajar en equipo, en también escuchar al otro, dar ideas y planear cómo. También trabajar en, en muy buen equipo con su con el que le tocó sí. para poder ganar. Excelente, Nicolás. En que entre más nos comuniquemos, más se va a aclarar eh, los problemas. Y vamos a poder tener novedades sobre lo que ha pasado. Excelente, muy bien. Miranda. Conocernos y comunicarnos. Excelente, muy bien, Camilo Osorio. Profe, es que yo me llamo Emily. Emily, dime, mi amor. ¿Qué aprendiste? que jugar en equipos es jugar más chévere. Eh, jugar más chévere, muy bien. Sofía Gutiérrez. Falta comunicación. ¿no? Eh, eh, sí, ¿Sí? ¿Sí? Uy, tengo mucho retorno ahí. Tienes que aprender a escuchar. Aprender a escucharnos y trabajar en equipo. Muy bien. Juan José. Falta más comunicación. Falta más comunicación. todo que trabajar en ese tema. Ser líder es comunicar bien. Los mejores líderes del mundo son los mejores comunicadores. Ronald Reagan era un excelente comunicador y por eso era un excelente líder, era locutor. Sarita Morato que estuvo hablando y no la dejaron terminar. Sarita Morato. Lo que te decía Michael era que tenemos que aprender a comunicarnos y escucharnos entre nosotros. Excelente. Excelente. excelente. Bueno, mi chicuelo. Uh, yo. yo. Nos veremos dentro de ocho días. Y recuerden, el futuro es... Libertario. Libertario. ¡Libertario Chao.